No me hable de lealtad si vos no querés ni a lo tuyo Solo más y siempre le gana todo el orgullo Si crees que tiene más entonces mándenle a lo suyo En un par de años más vamos va a ver quién hace barullo Dígame cualquier pista que yo voy y la destruyo Desde hace mil se buscan todavía no los escucho Voy costeando la escena de a poco pero si fluyo Cualquier rompecabeza voy y te lo reconstruyo Hablan solo de consejo pero un segundo lo dejo Y cada vez se está más lejos Mírense solo al espejo que si tanta barra tiene entonces todo esto es parejo No tengo mucha visita pero el millón no es complejo, yo no hago imitaciones, vivo de investigaciones. Para barra tengo Donny y por montones, pero esa no es la onda. No anden no vendiendo humo porque el humo se le fuma, así de corta lo resumo. Yeah, en la music me estoy haciendo, siempre estuve solo lo que no se lo comprendo. Una piedra en el camino no me para, estoy hirviendo. No tengo Las ideas en mi cabeza están todas maquineando Hace un par de años atrás no sabía que iba a estar cantando En un par de años más quién sabe tal vez estoy brillando Confío en el proceso aún yo me estoy educando No me hable de lealtas si vos no querés ni a lo tuyo Solo pesas suma y siempre le gana todo el orgullo Si crees que tienes más entonces mándenle a lo suyo En un par de años más vamos a ver quién hace barullo. No Me hablé de lealtas si vos no querés ni a lo tuyo Solo pesas suma y siempre le gana todo el orgullo Si crees que tienes más entonces mándenle a lo suyo En un par de años más vamos a ver quién hace barullo